Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy es el tercer video de los OVNIs Te voy a dar toda la información Ojalá te guste La primera parte es el motor del OVNI Vamos a especificar las partes del motor Para que podamos comprender Qué está pasando en una disrupción subatómica de éter Como ya hemos dicho en otros videos El motor del OVNI se compone de una carcasa de metal, como la que he mostrado, esos tamborcitos, y otro que va en la parte de arriba. Estas dos carcasas van a ir juntas. En la parte de abajo se le suelda o se le afirma con un tornillo un caño de cobre. En la parte de arriba hacemos lo mismo, un caño de cobre. Estos dos caños de cobre van a llevar un imán, un imán de cerámica acá y un imán de cerámica de este lado. Estos dos imanes van a ir en modo atracción. Luego se le coloca un disco de aluminio a la mitad y el disco de aluminio tendrá que tener un agujero al medio. El disco de aluminio va a medir un milímetro, o un milímetro y medio, o dos milímetros. Este disco de aluminio lo vamos a usar para la proyección de ondas gravitacionales, que son las que van a salir de producto de la disrupción que se va a provocar en este lugar. Bueno... Arriba del disco de cobre, del disco de aluminio, perdón, va a ir un disco un poquito más corto de material dieléctrico. Puede ser acrílico, puede ser plástico. Lo que tiene que ser es que no permita el paso de la electricidad. Del lado de abajo vamos a poner otro disco de plástico. Entonces... Nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a verlo de manera transversal. Nos va a quedar un disco de aluminio. Luego va a tener un disco de plástico abajo. Y otro arriba. Ahí es como si lo hubiéramos de costado. Luego va a llevar nuestro tamborcito de metal. Nuestro tamborcito de metal. Los dos electrodos con los imanes en sus extremos. Esto es más largo porque luego vamos a colocarle encima otro, otro cuenco de cerámica. O sea que es una esfera metálica adentro de una esfera de cerámica. La esfera de cerámica hay que bobinarla por dentro con cable. Son 12 vueltas en sentido antihorario y otras 12 vueltas en sentido horario. Esos dos cables salen para acá y por acá alimentamos a nuestro capacitor. Entonces, nosotros alimentamos a nuestro capacitor, el capacitor se carga, va a producir una chispa en el baricentro y luego, con estos dos cables, que salen de este lado, vamos a conmutar la bobina en tiempos retardados. Primero una, luego otra. ¿Esto cómo se forma? Esto lo podemos hacer con un vibrador que tenga esta forma. Nosotros agarramos un núcleo metálico, lo bobinamos de un lado y lo bobinamos del otro. Entonces, esto va a crear como... Un electromagnetismo, o sea, como si fuera un magneto. Entonces le ponemos una pieza móvil arriba. Esta pieza móvil puede ir para arriba o puede ir para abajo. Entonces cuando prendemos nuestras bobinas, primero va a querer bajar uno y luego va a querer bajar el otro. Va a bajar uno, va a bajar el otro. De esta manera vamos a poder hacer que se conmuten primero esta bobina, luego esta bobina. Cuando nosotros desarrollamos la disrupción subatómica de la éter, lo que vamos a estar haciendo, imagínense que estos son los dos imanes, acá tenemos los dos imanes, en la chispa se va a formar, una partícula de aéter se va a detener, producto de la ionización, digamos, no es ionización, pero es como una corriente iónica que transmiten los dos imanes. Esta velocidad hace que la partícula se detenga. Esta partícula viene viajando a una velocidad más alta que la luz. Entonces, producto de poner los dos imanes juntos en modo atracción, detenemos la partícula. Luego provocamos la chispa... Con corriente que le vamos a introducir por los dos extremos, se genera la chispa y luego la carcasa de cerámica conmutada hace que la chispa comience a desplegar los anillos gravitacionales que luego van a salir por dónde? Van a salir por el disco de aluminio. El disco de aluminio va a generar una propagación de los, de los anillos gravitacionales del motor viril. Eso sería en básico el motor del OVNI. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para que todo esto funcione correctamente? Nosotros por un lado tenemos la carcasa del OVNI que va a medir unos... 3 metros, como para una sola persona, vamos a hacer un prototipo para una sola persona la carcasa del OVNI se compone de una carcasa de madera la cual la vamos a forrar con chapas de aluminio chapas de aluminio, chapas de aluminio, chapas de aluminio y lo mismo, o sea que nos va a quedar una estructura de madera forrada con chapas de aluminio en la parte de abajo, tienen que haber unos, unas medias esferas que van a ir justo debajo de los giroscopios. Estos giroscopios no son otra cosa que ruedas girando a una velocidad. Estas ruedas lo que hacen es estabilizar el vehículo. Se le colocan generalmente tres o cuatro en su mejor versión. Imagínense ahora que tenemos cuatro giroscopios girando, los cuales debajo van a tener esta media esfera, también metálica. Estas medias esferas lo que provoca es que, producto de que el aéter que nos aplasta desde arriba, no puede atravesar la nave, se abre y luego por el efecto coanda se vuelve a cerrar, arremolinándose abajo. Pero al encontrarse con esta media esfera que tiene la fuerza cinética del giroscopio, lo que se provocan son remolinos debajo de la máquina. Eso... Es la parte que estabiliza la máquina y que la eyecta para arriba, dejándola de una manera estable. Cuatro giroscopios con cuatro medias esferas abajo. En estas medias esferas, justo en el eje del giroscopio, nosotros vamos a colocarle las patas de la nave. La, digamos, la nave se va a apoyar justo en los giroscopios. Va a tener una pata ahí, otra pata va a estar acá. Son patas metálicas que apoyan en los giroscopios. En la parte de, de abajo de la nave, porque se divide en dos, o sea, tenemos la parte donde va el asiento del conductor con el volante. Y acá va a estar una ventanita y acá abajo va a estar el motor el cual estamos hablando. Esa es la esfera de cerámica, que va a tener la esfera de metal adentro, las cuales las dos van a estar separadas por un disco de aluminio, más los dos discos dieléctricos. Ese sería el funcionamiento para la estabilización. Luego para doblar, nosotros con este volante, mecánicamente, por medio de bielas, vamos a sujetar los giroscopios. Entonces nosotros con un movimiento de volante vamos a poder hacer que el giroscopio se mueva de esta manera. Entonces, el campo gravitacional del motor se va a desplegar de esta manera a lo largo de la nave en una circunferencia, va a ser un radio. Al estar paralelamente con los giroscopios, cada vez que nosotros movamos el giroscopio para un costado o para el otro... Vamos a estar desplazando el campo gravitacional de la nave. Por lo tanto, si nosotros movemos el giroscopio de esta manera, el campo gravitacional del motor se va a mover de esta manera y la nave se va a mover de esta manera haciendo que doble. O sea, que con un simple volante que tenga una biela sujetada a los giroscopios ya podemos hacer que doble. Eso es para doblar, esto es para estabilizar la nave. Este es el motor iónico que va a producir la energía que vamos a subir por un poste central hasta la parte de la carcasa metálica. De esta manera, la energía radiante que va a venir de la carcasa de arriba de acero, del metal, esa energía va a subir y va a electrificar la carcasa de la nave, pero no con corriente, sino con energía fría. Energía negativa radiante. Nosotros con esta energía, que es de origen subatómico, vamos a poder hacer que el éter, que también es de origen subatómico, no pueda atravesar la, su misma energía. Es por lo tanto que se abre y luego se remolina abajo. Hay varias partes a tener en cuenta, así que vamos a ir de una en una. La propulsión iónica... Consiste en un dispositivo muy peculiar. Es un simple aro que va a estar electrificado. O sea, va a estar enganchado a una bobina de alta frecuencia. La bobina de alta frecuencia le va a entregar al aro energía radiante. El aro se va a volver radiante. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros a un dispositivo que es un aro de energía radiante, le colocamos un electrodo que llegue hasta el medio. O sea, no quiero ser grosero, pero les voy a mostrar lo que es electropropulsión iónica. Esto, lo que no nos dejaban hacer de chicos. Este es el aro que va a estar radiante, este es el magnético, lo vamos a poner acá como muestra el dibujo, y de este lado, lo que va a pasar es que la energía va a fluir como un pincel, generando viento iónico. Este viento iónico en la Tierra es una fuerza despreciable. Si nosotros le ponemos la mano, vamos a sentir el viento en la mano, pero en la Tierra jamás va a poder mover una nave. Pero en el espacio, esta fuerza se vuelve muy poderosa. Entonces, a nuestro OVNI, vamos a colocarle un aparatito de estos acá, adelante, un aparatito de estos atrás, un aparatito de estos en el costado y otro en el otro costado. ¿ok? Entonces, cuando nosotros prendamos el electropropulsor de adelante la energía en forma de pincel va a tirar para allá, entonces la nave se va a ir para allá. Si nosotros prendemos este, la nave se va a ir para allá. Lo mismo si prendemos este y lo mismo si prendemos el del otro costado. Eh, bueno, eso es para ir para adelante, para atrás, para los costados. Esto sumado al movimiento de los volantes hace todo el control de la nave. Bueno, ¿cómo vamos a generar la energía fría de nuestro platillo volador? Lo primero que tenemos que conseguir es una batería. Con esta batería nosotros vamos a alimentar un generador de Runcorf. Runcorf. El generador de Runcorff, como sabemos, si le metemos 12 voltios de corriente continua, nos va a entregar 10.000 voltios de energía radiante, una mezcla de energía radiante con energía eléctrica. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, le vamos a colocar un salto de chispa para lograr la resonancia. El generador de Runcorf lleva un martillo que va conmutando la energía negativa, de la línea negativa, la va conmutando en el núcleo del generador de Runcorf. Entonces, nosotros sincronizamos en 8 Hz, 8 Hz al martillo y luego vamos a lograr la resonancia, y vamos a tener 16 Hz por una línea y 16 Hz por la otra, ya que este aparato trabaja con dos fases, digamos, en un transformador común y corriente vamos a tener un neutro y una fase, digamos que por un lado está la corriente y por el otro vuelve, en este caso no, por los dos sale la corriente, 16 más 16. Acá le vamos a poner un salto de chispa para lograr la resonancia, resonancia. Una vez que hayamos logrado la resonancia con un salto de chispa, vamos a colocar dos frascos Leiden, dos capacitores de alto voltaje, puestos de esta manera. Entonces nosotros acá vamos a tener positivo, acá vamos a tener negativo. Pero, ¿qué vamos a tener de este otro lado? Y acá viene la parte interesante. De este otro lado, vamos a tener el dominio magnético del muro de Bloch. Esta es la apertura del muro de Bloch. Nosotros esta energía la podemos canalizar de muchas maneras. Entre ellas, vamos a alimentar a nuestra esfera de Scapeller con esa energía. Entonces... El muro de Bloch se abre y se cierra en el baricentro de nuestra esfera. Entonces la energía que sale de acá es infinita. Acá podemos poner un conmutador electromecánico. Que es un, un, una rueda que está girando y cierra los contactos y los abre. Entonces, cuando cierra los contactos... <coughs> Los dos capacitores se cortocircuitan y cuando abren los contactos, los dos capacitores producen la chispa. Entonces de esta manera podemos hacer que la chispa prenda y apague en una resonancia armónica. Acá tenemos la sincronía, acá tenemos la resonancia y acá vamos a tener la resonancia armónica por la velocidad de esta rueda. Este sistema se puede modificar... De otra manera, para poder lograr energía fría, fría. Pero no importa, porque para lo que es el motor del OVNI, necesitamos simplemente abrir el dominio del muro de Bloch. ¿Por qué se abre el dominio del muro de Bloch? Y es porque le hemos puesto dos capacitores. De esta manera, el volumen de energía que genera el generador de Runkorf se rompe en dos. De esta manera, nosotros rompemos la simetría del volumen. Luego la reparamos a través de esta rueda y es así que de producto de esa reparación y de esa rotura de simetría vamos a obtener una energía salida del muro de Bloch, el dominio magnético. Este es el secreto que nos han tratado de ocultar durante tantos años. La ruptura de simetría que había descubierto Nikola Tesla la tenemos acá. Bueno, entonces nosotros con un generador de Runcorf alimentamos... La chispa. Esta chispa no solo va a ser fría, sino que va a ser infinita. Producto de que no está saliendo del de generador de Runkorf, sino que está saliendo de la ruptura de simetría del dominio magnético del muro de Bloch. De esta manera nosotros vamos a obtener el fenómeno de antigravedad. Los materiales para armar un platillo volador son... Vamos a conseguir una batería... Vamos a conseguir armar una carcasa de madera, la vamos a revestir de chapas de aluminio por arriba y por abajo, le vamos a colocar adentro un generador de Runkorf que va a romper la simetría del volumen para alimentar el motor viril. Este motor viril va a generar una chispa fría que va a estar conmutada con un conmutador electromecánico en la esfera de cerámica de esta manera vamos a abrir el muro de bloch de la partícula subatómica que va a estar en el baricentro del motor viril con este conmutador electromecánico que va a ir conectado a las bobinas espiraladas de la carcasa de cerámica de esa manera vamos a abrir el dominio magnético de la partícula fundamental y ella nos va a entregar la energía antigravitatoria eh... Cuando nosotros vemos un OVNI, vemos esto. Mucha gente que habrá visto un OVNI, habrá visto dos pirámides luminosas. Dije, yo vi un OVNI y vi eso. Pero en realidad, esto es el motor del OVNI. Como les vengo diciendo, el OVNI viaja dentro de una chispa, una chispa gigante. O sea que el OVNI podría estar... Ahí en el medio, tranquilo. Pero no lo vamos a ver porque lo que vamos a ver es la chispa gigante en inflación. Entonces, acá está el motor. El motor produce una chispa en su interior. Este motor, esta carcasa de, de acero, está al vacío. Por, por lo tanto, la chispa se inflaciona, haciéndose más grande. Y luego las carcasas de cerámica provocan el vaivén de esta partícula, haciendo que se inflacione mucho más y, por ende, que salgan los anillos gravitacionales. Es por eso que nunca vemos un ovni y vemos unas luces bien raras que son producto de haber inflacionado una chispa. Ese es el secreto de un ovni, inflacionar una chispa para poder viajar adentro de una chispa el motor nos va a quedar de la siguiente manera vamos a tener la carcasa de metal separada de un disco de aluminio que va a sobresalir de la carcasa de metal debajo va a ir un disco dieléctrico un poquito más cortito que el disco de aluminio Arriba otro disco dieléctrico, un poquito más cortito. Sobre los dos discos dieléctricos van a ir apoyados los cuencos de cerámica. Y adentro de los cuencos de cerámica va a estar la bobina, una en sentido antihorario y la otra en sentido horario. Los dos cuencos de acero, van a llevar los electrodos de cobre que se van a encontrar en el baricentro con los dos imanes y van a producir la chispa en el interior. La esfera central va a tener que ir al vacío, eso es muy importante, vacío, hay que provocar un vacío adentro de la esfera del motor. De esta manera, al provocar un vacío, la, cuando hagamos la chispa, la chispa se inflaciona y cuando las carcasas de cerámica comiencen a conmutar la, la carga de las bobinas, vamos a batir el éter de este batido, va a salir un despliegue de ondas gravitacionales que van a salir a través del disco de aluminio y de esta manera nuestro ovni va a flotar. Del electrodo de arriba... Vamos a sacar un tubo convenientemente de cerámica para que el cable que va a ir por dentro no tenga contacto con los plasmas que se generan adentro de la carcasa de cerámica. En la parte de abajo va a pasar lo mismo, vamos a colocar un tubo donde va a pasar el cable. ¿A dónde van a ir a parar estos dos cables? Este cable emite energía radiante. Este cable emite energía magnética. El cable de la energía radiante va a ir a la parte de arriba de la carcasa del OVNI. Y el cable magnético va a ir a la parte de abajo de la carcasa del OVNI. De esta manera, ahí nosotros tenemos el motor. Y se transmite la energía radiante. La energía radiante va a generar un campo radiante y la energía magnética va a estar esperando recibir este campo nuevamente. Entonces las líneas se doblan y vuelven a entrar por acá. Es así que se provoca la retroalimentación del aparato. Quiere decir que cuando nosotros prendemos este motor y sucede este fenómeno, luego vamos a poder desconectar la batería y esto va a seguir funcionando retroalimentadamente por sí mismo. Entonces, el campo al volver a entrar al ovni genera un gran toroide. De esta manera, el éter no puede avanzar, se abre y se vuelve a cerrar abajo de la máquina, haciendo que todo el peso de la máquina, por así decir, se caiga para arriba. En un video anterior yo les decía que los ovnis no vuelan, y la verdad es que no vuelan, se caen para arriba. Los peces no nadan en el agua, los, las aves no vuelan en el aire. El pez tiene escamas. Estas escamas son escudos magnéticos. El agua contiene la parte del de éter magnética, entonces cuando nosotros tenemos un escudo magnético para un material que es magnético como el agua, el pez abre la matrix, quiere decir que el pez no nada por el agua, sino que abre la matrix y se desplaza fuera de la matrix, escudado del agua. Lo mismo pasa en una pluma de un pájaro cuando nosotros tenemos las plumas las plumas del pájaro emiten energía radiante o sea que se escudan de la energía radiante que hay en el aire los peces se escudan de la energía magnética que hay en el agua y las aves se escudan de la energía radiante que hay en el aire por lo tanto ni el pez nada en el agua ni el ave vuela por el aire ambos dos están escudados de las radiaciones cósmicas y de la frecuencia Schumann. Primero lo que vamos a hacer es construir la estructura de madera, que va a consistir en varias tablas unidas entre sí, son como listones, son como tirantes, los vamos a unir entre sí. Lo mismo vamos a hacer del lado de arriba, vamos a unir entre sí varios tirantes. Estos tirantes van a estar sujetados con otros tirantes que van a ir para afuera. Unos van a ir para acá, los otros van a ir para acá. Entonces, de nuestra nave van a salir los tirantes que se van a ir agarrando con los tirantes de abajo. Y por acá van a pasar los otros tirantes. Cuando nosotros podamos hacer esta estructura, comenzamos a enchaparla con chapas de aluminio. En la parte de abajo vamos a colocar el motor viril. A los costados vamos a colocar los giroscopios, que son las ruedas. Y una vez que tengamos todo enchapado, bueno, le ponemos, pueden ser, podemos usar las antenas que yo vengo mostrando, que son antenas de fibra, de parabólicas, parabólicas para recepcionar la, la TV digital, podemos usar esas. El poste de arriba va a electrificar la parte de arriba, el poste de abajo va a electrificar la parte de abajo. De esta manera, nosotros vamos a tener en solamente esta estructura la energía magnética, y la energía radiante la vamos a tener en toda la estructura de la nave hasta acá nomás. Entonces de esta manera el éter se abre, luego dobla en busca de la energía magnética y es así que se remolina acá abajo. La fuerza que nos empujaba de arriba, cuando nosotros nos escudamos de esa fuerza y provocamos esto, esta fuerza pasa a estar abajo. Es por eso que el ovni no vuela sino que se cae para arriba. Y a la vez cualquier cosa que nosotros pongamos debajo del ovni, así sea un ser humano, también se va a caer para arriba. Y ese es el famoso método de abducción que utilizan los extraterrestres o los nazis o quién sabe quién haya en las naves que nos abducen. Bueno, el, el tema es que también cualquier cosa que haya abajo se va a caer para arriba porque la fuerza del éter está empujando para arriba. Los controles del ovni son bastante simples. En el volante, donde uno va a mover, los giroscopios, que son las masas que están rotando para darle estabilidad al OVNI. Digamos, esta parte está enganchada a las masas. Luego el volante va a tener dos botones. Con el botón de la derecha vamos a encender la electropropulsión de adelante. Quiere decir que con el botón de la derecha el OVNI va a comenzar a retroceder. Con el botón de la izquierda vamos a prender la electropropulsión de atrás. Quiere decir que el OVNI va a avanzar. Lo mismo va a llevar abajo para los pies un botón a la izquierda para que se prenda el electropropulsor de la derecha y es así que la nave se va a ir para la izquierda y viceversa con el otro pie. El generador de Runcorf es un generador que es muy práctico, no solo sirve para hacer un ovni, sino que también tiene varias otras utilidades. El generador de Runcorf nosotros lo conectamos a una batería y vamos a tener dos salidas. Esas dos salidas, como habíamos dicho, llevan un salto de chispa, un spark up para encontrar la resonancia. Esto se sincroniza en 8 golpes por segundo. Acaba la resonancia y luego una de las dos salidas las vamos a clavar a tierra mientras que la otra salida la vamos a llevar a una altura y le vamos a poner una esfera hueca de metal. De esta esfera hueca de metal se van a propagar las ondas escalares de origen negativo. Es así que nosotros podemos sostener una lamparita que tenga un solo cable que vaya también a tierra, Y cuando recepte la energía, la lamparita se va a prender, producto de que la energía va a querer irse a tierra y pasar por el gas de la lámpara prendiéndolo. De esta manera, se puede transmitir energía gratis para toda tu comunidad con un buen generador de Runcorf. Otras utilidades que tiene el generador de Runcorf es que también se lo puede conectar... Con el mismo método de el gap, el, el salto de chispa, nosotros acá tenemos la entrada, la batería que alimenta el generador de Runcorf, el martillo conmutando en 8 Hz para lograr la sincronía y nosotros acá a través de los dos capacitores vamos a volver a romper la simetría del volumen. Una vez que rompamos la simetría del volumen, vamos a colocar esta electricidad en una bobina de 12 vueltas. 12 vueltas. Y la otra va a ir conectada. Ahí. ¿Mm? Adentro de esta bobina, nos vamos a poner, a colocar nosotros. Y bueno, esto te cura. Cualquier enfermedad mental, cualquier enfermedad del organismo, te equilibra los chakras en un segundo con una sola chispa. Cualquier persona que sufra de infartos al corazón en esta máquina se cura inmediatamente. Esta es la máquina que va a curar a todos los afásicos del mundo, a todos los psicópatas del mundo, a todas las personas que tienen una patología caracterial. Esta es la máquina que sana todas las enfermedades. También electrocuta los virus, los gérmenes, las bacterias que tenemos en la sangre. Bueno, es impresionante esta máquina todo lo que hace. Y bueno, por último, la utilidad más tremenda que tiene este aparato es que de la misma manera con una batería alimentamos el generador de Runkorf que tiene un martillo que está percutando en 8 Hz, luego en su salida con un salto de chispa vamos a lograr la resonancia que vamos a llevar a dos capacitores, jarros de leyden o capacitores de alta tensión, para romper el dominio del muro de Bloch Una vez que hayamos roto este dominio, lo que vamos a hacer es poner una bobina de unas... 30 vueltas de alambre de 2 milímetros esmaltado. Luego vamos a poner de este otro lado, o sea, bobinado encima, una bobina de 0,1 milímetro. Unas... Mm... No me acuerdo, a ver si 310 kilómetros, 30, 1 kilómetro. 1 kilómetro de alambre de 0,1. El alambre de 0,1 va bobinado arriba del de 2 milímetros como un transformador. Y luego, esta bobina la sumergimos en una cajita de plástico que tenga aceite mineral adentro. Entonces, la bobina que es de núcleo hueco, o sea, núcleo de aire, de un espesor más o menos así, que serán 4 centímetros, va a estar eh, aislada de cualquier tipo de fuga a través del aceite mineral. Entonces... Nuestra bobina la metemos adentro de un recipiente y lo llenamos de aceite mineral. Luego van a salir los cablecitos para afuera. Bueno, a través de este proceso nosotros ya podemos lograr una energía mucho más fría porque estamos dejando atrás los electrones y dejando pasar solo la energía fría. Pero para filtrarla mejor tenemos que volver a usar este mismo método. Tenemos que volver a poner otra bobina que tenga la finita y luego un spargap acá, un capacitor jarro de Leyden acá y luego la otra bobina acá. Este spargap va a generar la resonancia armónica. Este spargap va a generar la resonancia. Y el martillo la sincronía. Entonces vamos a tener sincronía, resonancia, apertura del muro de Bloch Filtramos la energía eléctrica de la fría. Y volvemos a subirle la frecuencia a la energía fría. Al final vamos a tener acá, con otra bobina, una energía que la vamos a poder tocar y prender lámparas en nuestras manos. O sea, esto es energía que no te hace nada. 2 milímetros... 30 vueltas, 0,1 milímetro, 1, mm, 1 kilómetro. Lo mismo acá, 2 milímetros, 30 vueltas, 1 kilómetro de 0,1. Lo mismo acá, 30 vueltas de 2 milímetros y 1 kilómetro de 0,1. El spark gap conmutando, el capacitor haciendo de carga, y este es el dispositivo que usó Tesla para producir energía fría, fría, fría, al 100%. ¿Qué pasa con esta energía? Digamos, vamos ahora a analizar la parte de la última bobina, o sea, la bobina que tenemos acá. Esta, esta de acá. Esta bobina última que tiene un capacitor, ya va a tener energía fría. Entonces, nosotros podemos, con la última bobina, digamos, esta es de 2 milímetros, 30 vueltas, esta es de 0,1 milímetro, 1, mm, 1 kilómetro. Esta va a ir a un aro, y esta va a ir a otro aro, aros de metal que se van a volver radiantes, pero de energía fría. 100% radiante, nada de electrones. Nosotros al obtener esto, luego vamos a agarrar eh, los punteros láser que, que compramos, y si nosotros apuntamos al centro y apretamos el botón, el láser cuando pase por el centro de este aro radiante, se va a llevar su energía. Si nosotros estos dos aros los ponemos, en vez de estar derechos, los ponemos en una inclinación de 60 grados, los dos haces de láser que van a llevar la energía se van a encontrar en un punto. Cuando se encuentren en ese punto, van a crear, imagínense así, van a crear una estructura, Que luego el aéter que viene de frente crea la segunda estructura. Entonces, ¿qué se forma ahí? Una partícula. Y como nosotros estamos proyectando energía constantemente, comienza a salir un rayo de partículas. Este es el famoso rayo de la muerte de Nicolás Tesla, que está en sus patentes. Pero ven esto y nadie entiende que de este lado falta todo lo demás que acabamos de ver anteriormente. Entonces, bueno, esto puede ser láser, pueden ser luces potentes, y la luz también se va a llevar la energía, y en un ángulo un poquito mayor que 60 grados, vamos a encontrar este fenómeno. ¿Esto porque se los muestro? No es porque yo quiera que destruyan el mundo con el rayo de la muerte. Simplemente es porque cuando empecemos a hacer los primeros ovnis y salgamos al espacio, al espacio exterior... Nos vamos a encontrar que están las flotas de los ovnis nazis, por lo tanto vamos a tener que tener armas de partículas para derribar las flotas nazis, que son los que próximamente van a generar a través del proyecto Blue Beam una holografía para hacer como que nos atacan los extraterrestres. De esta manera van a destruir el mundo, todos nosotros vamos a ser reclutados por los militares que están siendo controlados por los mismos nazis que están arriba. Y bueno, se terminó la sociedad, se terminó la civilización como la conocíamos, se terminó la libertad del ser humano sobre la Tierra y vamos a pasar a ser todos chipeados. Y el que no sea chipeado, ellos van a tener un detector para reconocer quién no está chipeado y quién sí está chipeado, y a los que no estén chipeados los van a matar. Por lo tanto, nosotros necesitamos, sí o sí, en el OVNI, tener un arma de rayos de partículas de esta clase. Ojalá te haya gustado, te espero en el próximo video, suscríbete, dale like, nos vemos.